Una verdadera revolución acuícola en México podrá darse con el desarrollo y expansión de una piscicultura marina tropical soportada en las especies eurialinas de nuestros litorales, en virtud de su vasto potencial biológico y su versatilidad acuícola, lo que permite la producción de biomasa a gran escala en el medio marino, estuarino y algunas de ellas incluso en agua dulce. Al respecto, Considerando las bondades para el cultivo que poseen los robalos y su más alto precio en el mercado nacional, el objetivo del trabajo fue analizar la aclimatación del robalo prieto del Pacífico en estanques, especie que logra la mayor de las tallas entre los robalos americanos en agua dulce y en agua salobre, como una primera contribución en México para aportar las bases para su cultivo. Los resultados mostraron a una especie con notables atributos acuícolas, como lo es un rápido crecimiento en agua dulce, resistencia al manejo y un alto grado de adaptabilidad a cambios súbitos de salinidad, en contraste con otras especies de peces marinos, lo que abre amplias expectativas para su aprovechamiento sostenible. En este sentido, como prospectiva de este trabajo, y creo que es lo que resulta lo más interesante, lo más importante, resulta eh, importante destacar que, por ejemplo, la región del Pacífico Sur de México incluye auténticos garbanzos de alibra para su cultivo, como los robalos, en especial los que alcanzan las mayores tallas, el mero guasa, el guachinango, el pámpano y la corvina blanca, como especies representativas de las familias de peces que alcanzan la mayor cotización, en el mercado nacional de pescados y mariscos. Lo mismo podemos señalar sobre nuevas opciones productivas que se podrían implementar en México para el manejo del desove y la producción masiva de larvas, como los sistemas acoplados de desove, incubación, eclosión, así como para el cultivo larval extensivo en estanques, manipulando la sucesión de los componentes del zooplancton, que es una alternativa que de hecho se aplica con éxito con otras especies en el contexto mundial para la producción de crías a escala comercial. En respuesta, sin duda, al enorme potencial biológico que poseen especies como las que nos ocupan. Finalmente, vale subrayar que la investigación acuícola requerida sobre las especies señaladas permitirá avanzar en la conservación de los recursos pesqueros, la diversificación productiva, la seguridad alimentaria y el desarrollo regional sostenible en nuestro país, aspectos que se analizan y ponderan en este trabajo. Muchas gracias.